Bien, gracias Yerian, gracias a todos los demás que hacen posible que este programa llegue a toda la ciudadanía, ¿no? a través de los medios. Que nos difundimos. Me escribió un televidente te que, le, que la suma le dio 342. Voy a revisar ahora. <risa> ¿Quién se equivocó, Eric. Vamos a ver cuál fue que se equivocó. Lo voy a sumar de nuevo. No te me vayas, Eric. No, no te, te vayas, vaya. Tengo que hablar que contigo. Que me escribieron que, que dio 142, 342 la suma. Vamos a ver. Ah, bueno, que claro, si resucitaron dos. Adelante. Man. Bueno, miren, señores. Se ha dado una situación, se está dando una situación al interno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A propósito de que recientemente el decano de esa facultad Bautista López Radamés, como se le conoce de manera común, ¿no? al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas firmó eh, hace poco, como decía, creo que el día 2 de febrero, firmó un convenio con el IFP, que es el Instituto de Formación Política adscrito al Partido Reformista Social Cristiano, un convenio de cooperación en valores 34. y ese tipo de cosas. Eso ha creado un avispero a lo interno de la UAS, porque indudablemente que la UAS y Joaquín Balaguer tuvieron... Una, una relación de eh, amor y odio pero más odio que amor mutuamente y lo digo así porque para que para que balaguer ingresara a la universidad autónoma la universidad de santo domingo como profesor hubo, tuvo que intervenir el propio el propio jefe Trujillo eh, porque los intelectuales de la época no le reconocían a Balaguer el bagaje intelectual necesario para ser parte de la universidad. Balaguer fue, en ese tiempo, era un personaje oscuro, considerado un hombre taimado, un individuo de la sombra, que estaba a la sombra precisamente del poder político de la época, que era el poder político de eh, Rafael Leonidas Trujillo. Y, por supuesto, eh, la intelectualidad del momento que estaba con Trujillo en gran medida, eh, no todo, pero sí en gran medida estaba con Trujillo basado precisamente en el temor de o abandono, abandono el país o me matan o me quedo con Trujillo, y decidieron quedarse con Trujillo. Por ejemplo, el caso de Peñavalle. Es un caso, Arturo Logroño, de quien se decía que era un hombre con otro tipo de, de visión de la vida, pero bueno, a, a una cantidad de intelectuales que tuvieron al lado de, de Trujillo por esa razón. A Balaguer se veía como alguien que esperaba más y por esa razón fue presidente de la República, por supuesto, el, el, el que daba al frente, el que daba la cara y no lo fue. Peñavalle o lo fue Logroño o lo fue eh, cualquiera de esos intelectuales de la época, Vidal por ejemplo, el santiaguero. Bueno, la cuestión es esa. Posteriormente, posteriormente, en 1962 Balaguer es desterrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde impartía derecho, derecho civil, básicamente sucesiones y liberalidades. Esa era la materia que él impartía. Posteriormente, repito, en el 62, Balaguer se va de la universidad y no regresó jamás, porque a partir del 62 vino el movimiento de renovación y Balaguer fue desterrado. Hoy día, el, el, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Radamé Bautista López, firma un acuerdo con el IFP, que es el Instituto de Formación Política adscrito al Partido Reformista, y definitivamente eso ha creado, como decía el avispero, mucha gente ha salido a decir que es una sinvergüencería, ha salido a decir que es un disparate, ha salido a decir, bueno, muchísimas cosas han dicho, y por ejemplo, hay una, hay una, hay una foto, hay una foto que que es una foto de un grupo donde se está firmando un acuerdo, esa es la foto oficial de la firma del acuerdo, es esta foto, eh, de la firma del acuerdo entre el, el partido, bueno, el instituto de formación, que eso hay que aclararlo, y la facultad. Radamés, Radamés Bautista ha dicho que primero, los tiempos han cambiado. Segundo, no es un acuerdo con el partido reformista. Tercero, es un acuerdo de cooperación. Cuarto, dice él, que desde el punto de vista legal, la facultad tiene calidad para firmar acuerdos con cualquier otra institución. Ahora bien, ¿qué ideología manifiesta el IFP? Es la ideología de Balaguer, que hay que decir, hay que decir que eh, eh, Balaguer es la figura más conspicua dentro de la oligarquía criolla y de los conservadores nacionales. Fíjense, yo siempre he culpado a Juan Pablo Duarte, en gran medida de ser responsable de lo que es hoy la República Dominicana, pero no solamente en los términos que la gente lo ve de manera regular, sino que pienso que si Juan Pablo Duarte no hubiese rechazado la primera presidencia de la junta central gubernativa que luego cayó en manos de bobadilla pues quizás de la república dominicana hubiese sido otra cosa saben por qué porque la mayoría de la gente de este país no sabe leer entre líneas la mayoría de la gente no entiende que desde el primer momento en que se crea la primera junta central gubernativa en la república dominicana se comienza una lucha entre liberales y conservadores y los liberales, producto de las actitudes del momento, se les fue un tanto de la mano porque lo que pensaban era en libertad, pensaban en derechos, pensaban en hacer las cosas bien. En cambio, los conservadores pensaban en la parte económica, la parte monetaria, en crear fortuna, en crear riquezas, y por esa razón pelearon para hasta lograr que fuesen ellos quienes comenzaran a encauzar la joven república por el camino que ellos entendían. Fíjense que hoy día este país es, es propiedad de cinco familias, cuatro o cinco familias. Sí. Y eso es producto de eso. Porque, y no recuerdo quién fue que dijo recientemente, ¿no? ah bueno, lo dijo tu amigo, el diputado del PLD, eh, que aquí el, el, el país, en 168 años, los liberales habían gobernado uno eh, creo que 30. Ah, no sé, no sé la luz. Exacto. Y los otros habían gobernado ciento y pico de años. O sea, estamos hablando de que nosotros, de alguna manera, perdimos... Eh, la, los liberales han perdido la batalla frente a la oligarquía. A los conservadores. A los conservadores, exactamente. Lo que quiere decir... Que eso es, y Balaguer es una de las figuras más conspicuas. Realmente, yo, yo voy a decir lo siguiente, yo conozco perfectamente a Radamés Bautista López. Radamés Bautista López es un muchacho joven que comenzó una carrera este, docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero no ahí, la comenzó, la comenzó desde estudiante una carrera administrativa dentro de la universidad como coordinador de cátedra y de ahí se fue hasta que, hasta que está en, en, en un decanato, uno de los decanatos más importantes y con más historia que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo que es la Facultad de Ciencia Jurídica y Política. Pero Radamé es un gran gerente, es un gerente con visión de futuro y es muy probable que esa visión de futuro le haya motivado a firmar ese acuerdo con el Instituto de Formación Política. Pero, pero, eh, pienso que debió pensar mi querido amigo y hermano Radamés en el hecho de que la relación de Balaguer con la es, y que lo iban a ligar, porque independientemente de que, como él dijo, y es verdad, tiene razón, no fue con el Partido Reformista que se hizo el acuerdo, fue con el Instituto de Formación Política, pero eso le da vida, vida, eh, digamos, intelectual de conocimiento de ideas al partido reformista aunque ellos no, no, no, no sé la que cogerán, pero bueno la, la relación es tan estrecha que en ese instituto está el, el, el, el grueso de ese instituto, el núcleo de ese instituto, es el pensamiento de Balaguer, y real y efectivamente Balaguer le hizo mucho daño a la UAS Balaguer Joaquín Balaguer fue un hombre que instauró durante los primeros 12 años de su gobierno, un gobierno en base al terror y en base a la sangre. Y Joaquín Balaguer eh, enfrentó la OAS, la militarizó, totalmente militarizado, incluso con tanques de guerra, en un par de ocasiones. Y eso es una memoria que no se puede olvidar. Que no se puede olvidar. yo voy a decir aquí algo interesante ahora. Y quiero hacer el llamado a mi hermano Radames. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene como ente político de formación hacia la sociedad dominicana, el instituto de formación política? Eso es una entelequia del partido reformista. Que si usted, que si, si, si por ejemplo, si no se hubiese firmado ese acuerdo entre el decano, el, el, el, el decano de la UAS, de, de, de ciencia jurídica de la UAS y el, y el IFP, nadie estuviera hablando de esa cosa. Nadie estuviera hablando de eso, ni siquiera yo, porque para qué. O sea, lo que quiero decir es que no va a aportar gran cosa al pensamiento. La UAS es una entidad de liberación, la UAS es una entidad democrática, la UAS es una, es una entidad que a pesar de los pesares tiene un peso específico en la sociedad dominicana y sobre todo ha sido la abanderada de, los, de ese pensamiento liberal de la República Dominicana que nunca se ha enfrentado ahora, si ellos están dispuestos a reconocer toda la maldad que anidó en su líder Joaquín Balaguer y pedirle perdón a la República, yo pienso que el acuerdo tendría sentido, de lo contrario no, de lo contrario no. eh, ¿por qué? primero porque no se va a lograr nada, lo único que se podría lograr es eso, que los reformistas re en entiendan, admitan que Balaguer fue un asesino en el poder, como le decían en una ocasión. Que Balaguer fue un persecutor de la juventud por el simple hecho de pensar contrario a él. Que, que permitió personajes como Enrique Pérez y Pérez o Rafael Nibar, o Rafael Nivar Seija, por ejemplo, que, que, que, que admita eso. Que Balaguer persiguió a gente... Como José Amado Camilo Fernández, que no lo dejó quieto, que tuvo todo el tiempo en una lista negra. E incluso en más de una ocasión le salvó la vida eh, eh, eh, María Corona, escondiéndolo debajo de su cama y saliéndole al frente a, eso, a esa patrulla de policial, eh, eh, evitando que entraran a su casa a matar a José Amado Camilo. Por ejemplo, para poner ejemplo conocido por todos nosotros. Pienso que no es un acuerdo que valga la pena y que quizá mi querido hermano que ha hecho un excelente trabajo al frente de esa facultad de ciencia jurídica y política no merece este ruido. No merece este ruido. Muchas gracias. Gracias, Amado, por su comentario del día de hoy. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Todos ustedes. Es el profesor William Hernández. William, ¿cómo Hola estás? William. Mi respeto y saludos a todos. Gracias, gracias, gracias. para ti. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice el Maestro Amado. La UAS no tiene nada que ganar sino sí, sí. solo perder, perder, perder. Lamentablemente una mente brillante. He conversado en varias ocasiones con el decano. Sí. Me sorprendió eso. A mí, Me sorprendió también. Mucho. A mí también. Es verdad güey. que los tiempos los tiempos cambian, pero olvidar es peor para los pueblos. Hay muchas cuestiones frescas. Eh, los que somos un poquito de más edad, que pasamos los 15, medio calvo y con canas, <risa> Sabemos la criminalidad. Siendo mm. yo estudiante y dirigente nacional del FEFLAS, en el gobierno de, de Jorge Blanco, para mencionar no solo a Balaguer, sí. A mí me mataron a Nicolás Valerio Valerio, a menos de 5 metros, con un tiro de fusil. Caramba. ¿Y quién dirigía esas tropas? Reyes Paulino de León, ay, uno ay, de los ay. coroneles más asesinos De que vino en de la época de los 12 años. Así es. Sí, de muy triste. Pero eh, recordemos cuando se buscaba a Tácito Perdomo Robles, que mataron a Sagrario Elcida Díaz, en el 72, el 4 de abril. Pero hoy, hoy, una fecha. Mire qué propicio, amado, que usted habla hoy. Se lo mandé a ya en unos escritos. Ok. Sobre que hoy se conmemora la criminal actuación del ejército y la policía de la protesta estudiantil del 9 de febrero de 1966, cuando los estudiantes de muchos liceos y de la UAS Protestaban por la presencia de los Estados Unidos, de la soldadesca norteamericana y fueron ametrallados. Sí. Mira, paradoja de la vida. Como dice Amado correctamente, ahí hubo tanqueta de guerra eh, y eso lo dirigió Cuervo Gómez, en sentido general. O sea, hay una situación de criminalidad. A Amado le tocó mucho los cercos policiales, los ametrallamientos en esos años 70 que eran muy difíciles Así en la UAS. Es. Y a mí me correspondió otra parte, a muchos de nosotros. Pero hoy es un día especial y yo creo que se hierra más tan cercana a una fecha que hoy tenemos a una Brunilda Amaral, que yo creo que Amado la conoce bien y Perfecto. la vio bien. Perfecta, hoy, que hoy le salió. Está en la columna vertebral y eh, está trabajando en la UAS todavía, sí, en una sí, silla de ruedas. Sí, hay un, hay un reportaje de ella en acento que sale hoy. Eh, eh, eh, Brunilda tiene 56 años en silla de ruedas. Creíble. Sí, una discapacidad, pero ha mantenido su nivel, su claro. moralidad y su dignidad muy alto. Así es. Así bueno, es. yo siempre y llanamente felicito esa, esos aportes que tú siempre has llamado. 2015. Gracias, William. Y ojalá que, que sigan creciendo las voces del de no olvidar tanta tragedia del pueblo dominicano, de todos los gobiernos en sentido general, pero esos 12 años en especial. Así, Bien, bueno, gracias, William. William muchas gracias por eh, la llamada. Miren, en el WhatsApp, el número que termina en 8060, dice, equipo de mañana, agrégale, agrégale a las vacas la oscuridad de la carretera, los hoyos eh, de las cloacas, Siquio consiguió las tapas para tirarle fotos. Vamos a mandar, <risa> por favor, no. eh, hacer, hacer un reportaje hoy, de imágenes de esa, la, de la, esa carretera, a ver si, si están colocadas las tapas que, que presentó el alcalde. Atención, Giovanni eh, Cordero, anótate esto para que envíes un reportero hoy a ver si realmente, y o temprano, vaya a hacer cosas que anoten y la manden a poner, eh, a ver si están colocadas las tapas en la carretera Las Cejas.